Hola, buenas tardes a todas y a todos. Me llamo Edurne y soy vecina de Basauri y miembro de Izquierda Unida Esqueranicha Basauri. Hoy estoy aquí para presentaros una candidatura que, como ya han dicho mis compañeros, es una candidatura formada por varios hilos que se entrelazan. El hilo morado del feminismo, el hilo verde del ecologismo y el hilo rojo. El hilo rojo que garantiza que nuestra candidatura está pensada para dar voz a la clase trabajadora de Basauri que es una candidatura centrada en las clases populares, en los barrios, en los problemas del día a día de las vecinas y vecinos de Basauri. Yo, como vecina de Basauri, voy a defender junto a mis compañeras y compañeros un pueblo más cercano, más participativo, donde la gente sea el centro y quien decida sobre aquellos aspectos cotidianos que le afectan directamente. Un pueblo cuyo eje seamos las vecinas y vecinos, que somos, al fin y al cabo, los que realmente construimos ciudadanía, Construimos la vida del pueblo día a día. Realmente podría hablar de los distintos problemas del pueblo en general, que son muchos y muchos tienen solución. Una solución que, desde luego, vamos a intentar que esté en nuestras manos si nos dais vuestro voto. En nuestras manos, que al final son vuestras manos. Pero hoy no va a ser el caso. Hoy me gustaría hablar de algo más concreto y que conozco muy bien. Mi barrio, El Calero. Un barrio con entidad. Un barrio que sabe lo que quiere y lo que necesita, un barrio muchas veces organizado en torno a una asociación de vecinos, porque esa es su fuerza, porque las vecinas y los vecinos organizados son la sangre de los barrios y son la vida de los mismos, no los grandes planes urbanísticos que proponen algunos, ni la especulación ni las cortinas de humo, que no resuelven nuestros problemas cotidianos y que nos alejan de cuestiones reales que realmente nos preocupan. El calero en mi barrio tiene problemas, claro que tiene problemas, y soluciones concretas que los políticos de este pueblo muchas veces no han querido abordar porque quizá tenían otros intereses menos mundanos. Voy a enumerar a continuación varios de esos problemas que preocupan a los vecinos del calero. En primer lugar, los ruidos. Durante muchos años, Izquierda Unida, entre otros grupos, han venido poniendo el foco en ese problema que afecta directamente a la calidad de vida de los vecinos. Los que vivimos, yo por ejemplo vivo en la calle Basconia, junto a las vías, sabemos que nos exponemos a ruidos muy por encima de lo saludable, según además ya se ha medido, eh, según mediciones oficiales, en el calero. Tenemos varias vías que, por las que circulan trenes de día y de noche. Febe y Renfe pasan constantemente y también las mercancías que pasan de noche y por culpa de las cuales hay que evitar, por ejemplo, hacer cosas normales como dejar abiertas las ventanas para poder dormir. El año pasado los vecinos del Calero respiramos tranquilos cuando por fin vimos cómo se llegaba a un acuerdo y se aprobaba. De hecho, los presupuestos generales del Estado, la colocación de unas pantallas para amortiguar los ruidos. Sin embargo, a día de hoy aún seguimos esperando que ni siquiera se empiece con un plan de colocación, no se ha sabido más. Vamos a trabajar desde aquí para presionar y que una vez podamos ver las puestas. En segundo lugar, el paso a nivel que ya ha mencionado Lander… En el calero tenemos un paso a nivel que parte la vida del pueblo en dos. Se ha propuesto por parte de Basauri Bay en varias ocasiones la posibilidad de cambiar el trazado de vías de la FEBE, evitando de este modo que pase por el calero Videvieta, Pozo Coeche y Sarratu, llevando el transporte de mercancías al espacio existente entre el puente que va de Basauri a Arcelor Mitar y la zona contigua a las vías de Euskotren. Además, hemos denunciado cómo las barreras han fallado en varias ocasiones, quedando subidas mientras pasa el tren, como hemos demostrado con vídeos que se han presentado en el Ayuntamiento. Y así, las vecinas del Calero no solo tenemos que vivir con una frontera que nos divide, sino con el peligro que conlleva el mal funcionamiento de los sistemas de seguridad de estas barreras. En tercer lugar, la movilidad. Hay una cantidad importante de personas con movilidad reducida, sobre todo personas mayores residentes en el Calero. que tienen verdaderos problemas para acercarse a los servicios públicos del centro urbano, debido a la orografía, cuestas y, a veces, un mal trazado de los edificios. Estas personas se ven aisladas. Desde el Carrequín Podemos planteamos soluciones concretas a esta situación mediante pasarelas y un plan para la construcción de un ascensor en Carmelo Torre, que seguiremos peleando en la próxima legislatura, porque, si bien es cierto que son inversiones importantes y esa es la excusa que se ha puesto para no llevarlas a cabo, consideramos que es esencial y que no se puede anteponer el dinero al bienestar de las personas del barrio. En cuarto lugar, el aparcamiento, como en la mayor parte del municipio, hay un problema grave a la hora de buscar aparcamiento y existen zonas, sin embargo, que actualmente no se están aprovechando. Y, por último, las zonas degradadas. Existen zonas de columpios, parques y zonas comunes en avanzado estado de degradación que deben ser renovadas con urgencia, sobre todo si tenemos en cuenta que estas zonas son utilizadas muchas veces por niñas y niños. Esta renovación es necesaria para, para dinamizar la vida en espacios públicos. También quiero mencionar las zonas verdes, que están algo desatendidas y debería hacerse un esfuerzo mayor en este punto si queremos tener un calero sostenible y sano. Todos estos son problemas que se han ido recogiendo y observando, también por la Asociación de Vecinos, que son muchas veces la voz de los habitantes del barrio y que debe ser escuchada siempre, porque los vecinos son los verdaderos expertos de los barrios y nadie mejor que ellos para decir cómo mejorarlos. Dicho esto, y para no alargarme más en puntos concretos, voy a ir terminando. Para concluir mi intervención de hoy, quisiera terminar con una cita que personalmente me gusta mucho del pensador argentino Horacio Amezúa, que dice así. Dejad a los gobiernos central y regional que administren la política abstracta de las grandes palabras y dejad a los ayuntamientos que nos ocupemos de la vida diaria y concreta de las personas, porque jamás aspiraremos a más alto honor. Con esto quiero haceros ver que también estaremos trabajando no solo en el Calero, sino en todos y cada uno de los barrios. Con Moracio, los que conformamos el Carrequín Podemos, Basauri Bay, tenemos claro que hay que poner en el centro de la política a las personas, para que participéis de ella y nos guíéis, para hacer de Basauri un pueblo mejor para todos, para poder hacer esto y dejar por fin atrás las políticas de los intereses especulativos y que dejan a las ciudadanas y ciudadanos de lado. Os pedimos vuestro apoyo el día 26.